inquietante, intensa, lacerante y preocupante la realidad de la Centroamérica actual como la realidad de su pasado reciente, su historia reciente. Con historia reciente nos referimos a la década de 1980, momento en el que estalló la llamada crisis centroamericana que involucró fundamentalmente a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países en los que se desarrollaron procesos revolucionarios. En torno de estos procesos y de sus consecuencias en lo que denominamos el posconflicto. Eh, proponemos este seminario poniendo en diálogo dos discursos. El discurso de la academia, de la sociología histórica, de la historia y el acervo muy rico e interesante de la literatura centroamericana producida en la región. Somos un equipo de centroamericanas y centroamericanistas formado por Michelle Melara, Mercedes Seoane, Mirolava Rosales, Gabriela Escobar y quien les habla, Carmen Elena Villacorta, interesadas en dar a conocer eh, y reflexionar acerca de todos estos procesos, eh, los las, y los invitamos a estudiantes de las diferentes áreas de las ciencias sociales, interesadas y interesados en Centroamérica, también a profesores de todos los niveles. Eh, que deseen conocer a través de ciertas obras clásicas, emblemáticas, producidas en Centroamérica y sobre Centroamérica, eh, acercarse a su historia, a su pasado violento y convulso, y asimismo sí muy lleno de paradojas que necesitan reflexión, dilucidación, pero que también presentan claves para comprender el presente. Les damos desde ya la bienvenida, las y los esperamos acompañar.